Que estábamos esperando hace mucho, eh, se, había, se habían escuchado hartos rumores de Escuela de Rock, de Escuela de Rock. Nosotros habíamos visto videos, hacemos como banda y que llegue a Punta Arena es un, un lujo para nosotros. Una experiencia súper buena. Congregamos a, la, a los músicos libremente a hacerse parte de, de un par de reuniones que se llevaron a cabo durante abril del, de este año 2016, acá en Punta Arena, y que eh, fueron con el objeto de, de más o menos tener una perspectiva del desarrollo de la escena musical y fueron super buenas porque ahí se definieron eh, digamos tanto como eh, pros como contras. Vine con Carlos Corales a hacer una clase en conjunto originalmente masterclass o clínica de voz y guitarra con muchísimo gusto ha sido sorprendente con lo que nos hemos encontrado y creo que realmente el talento tan único y tan especial que hay aquí yo creo que se debe que es un lugar preciso donde no tienes tantas influencias por lo tanto sale lo natural del muchacho una experiencia magnífica porque es ayudar en la medida de lo posible, con la experiencia que uno ha tenido, yo, a los grupos más jóvenes, a los grupos emergentes, a cantautores, que puedan desarrollar su, su arte en, en su región. Me voy con un bagaje de, de amistad en primer lugar, de bondad de parte de ellos, y de aprendizaje ¿no de sus propias, sus propias realidades, de su propia existencia en, en esta cosa del arte musical. de rock eh, me parece una instancia de, de concentrar a muchas bandas eh, o gente que está en la misma parada de uno haciendo música para acordar crecer entre nosotros mismos y además aprender experiencias de otros lugares otros otros formatos de hacer música que nos pueden complementar a nosotros como magallánicos de gusanos, de hacer unos talleres de producción musical producción producir las bandas también a grabarla y vine a tocar también para finalizar esta, esta, esta ¿cómo se llama, esta avenida de la escuela de rock y de verdad que hoy con una gran experiencia como, como siempre en estos procesos conocer músicos de una zona completamente distinta a la que uno vive y por lo mismo con otro tipo de, de proyecciones musicales en las cabezas de ellos con un nivel también bastante bueno de músicos locales, con algunas bandas bien creativas. Y estamos en el concierto final de, de este largo proceso que, que se dio cita acá, en, eh, especialmente en Punta Arenas y eh, tenemos 21 bandas en, en escena el día de hoy y una de ellas va a ser seleccionada tanto por sus pares como un jurado para representar en, en, en febrero próximo a, a Magallanes en el Rocódromo que se realiza en ese mes en la ciudad de Valparaíso. Así que con este espectáculo estamos diciendo larga vida al rock en Magallanes y Antártica, chilena. Después de una ardua deliberación y considerar todos los puntos de vista. La banda Quirá Rocódromo, febrero 2017, como Huasca. Un agradecimiento a todos los chicos que también han sido parte de la banda que igual sin ellos y todo lo que han aportado durante estos años que hemos estado juntos, eh, bueno, no seríamos como Huáscar. Así que muchas gracias a ellos también, a, al Consejo de la Cultura, Escuelas de Rock. Por, a Panchito, a Panchito, un grande... A Mono, ah, a Ton, Mira que si los nombro a todos, <risa> <Pero> Aguante a todos, <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, <risa> <risa>